Eh, bueno, primero de todo, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, ¿Puedes pasar, Sara? El, bueno, en estos breves minutos voy a intentar explicar cuáles son las principales demandas de, de la plataforma y la forma en la que nos estamos organizando. Eh, como sabéis, eh, las razones que hacen que ahora estemos hablando de emergencia habitacional en nuestro país, eh, son muy similares a las que nos han llevado a la crisis, a la crisis económica que estamos eh, padeciendo. ¿no? Por un lado, la liberalización del suelo, eh, impulsada por el Partido Popular con la ley del suelo del 98, que fue la antesala para la, para la burbuja inmobiliaria, ¿no? la construcción masiva de, de viviendas, y el impulso de la propiedad privada como principal régimen de tenencia de, de, estas, de estas viviendas. Eh, Sara, ¿te dije que cambiaras? Bueno, una ley hipotecaria eh, que es injusta. Eso no lo decimos solo en la plataforma, sino que lo ha dicho recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es una ley abusiva que, que sobreprotege a los bancos y que deja a las familias, a los ciudadanos en una situación de indefensión absoluta. También teníamos a unos gobernantes del color que fueran. Eh, lo que tenían en común es que ambos... Eh, nos decían que para acceder a este bien de primera necesidad lo que había que hacer era hipotecarse y sobre sobre endeudarse por otro lado eh, y de forma en, en paralelo lo que hacían era una política de, de, de vivienda de alquiler inexistente ¿no? eh, lideramos un ranking en europa entre otros que es el de tener el parque público de viviendas de alquiler más escaso de, del, del continente y, y, bueno, y por supuesto el, el desempleo ¿no? una de las consecuencias de la crisis es que mucha gente no ha podido bueno, no, no tiene ingresos en renta en, en, en su casa y por, y por lo tanto es difícil afrontar el pago, el pago de la hipoteca uf va a ser difícil seguir la vale pasa Sara bueno, ¿cuál es eh, la situación en la que nos encontramos, eh, en la que nos encontramos desde el 2007 hasta hasta ahora, desde que estalló la crisis, desde que estalló la burbuja inmobiliaria hasta ahora? Pues según datos del Consejo General del Poder Judicial, han habido más de medio millón de, de ejecuciones hipotecarias y esto paradójicamente está sucediendo en un país donde la vivienda no es un bien escaso, ¿no? Según el último informe que ha hecho el Observatorio Desk sobre emergencia habitacional en España, lideramos otro ranking en Europa, que es el de viviendas vacías. Hay tres millones y medio, que son un 14% del total. Por lo tanto, no estamos hablando... De, de un problema de escasez de un bien, sino de, de un problema eh, político. ¿No? Y esto se ve muy claramente en estas dos fotografías, donde por un lado se ven la, la cantidad de familias desalo, eh, bueno, que fueron desalojadas por impago de hipotecas en el 2012 y en el otro eh, la cantidad de viviendas eh, vacías que hay en, en nuestro país. ¿Pasa, Sara? Bueno, ¿cuáles son nuestros, nuestros objetivos? Desde, desde que iniciamos la paz hace cinco años, los objetivos de mínimos serán muy claros, ¿no? en primer lugar el, la acción en pago retroactiva, la paralización de todos los desahucios siempre que fueran de primera residencia y el alquiler social, ¿no? la reconversión de, de este parque en posesión de la banca que está actualmente vacía para que forme parte de este parque público de viviendas que es inexistente en nuestro país. ¿no? Estos son objetivos de mínimos pero hay unos objetivos de máximos. ¿no? Eh, nuestros objetivos de máximo son obviamente garantizar el derecho a la vivienda y eso no pasa solo por modificar la ley hipotecaria, sino también hacer frente a un problema que cada vez es más acuciante con la crisis y que en algunos lugares, como en Cataluña, ya supera los desahucios por hipoteca, que son los desahucios eh, por alquiler. ¿no? Gente que no puede pagar ni el alquiler y que se encuentran eh, directamente en la calle y encima bueno, es un, un marco legal que, en el que todavía están como más, como más desprotegidos. Eh, ¿Qué mecanismos, qué, qué armas, ¿no? como se decían en las plazas, tenemos para, para conseguir estos objetivos? Pues tenemos una implantación pues, de más de 200 plataformas en, en el país. Las PAS, como sabéis, no son asociaciones de consumidores, ni tampoco somos organizaciones eh, caritativas. ¿no? Somos un movimiento ciudadano por la defensa y por la conquista de, de nuestros derechos, ¿no? mediante la, el empoderamiento de las personas afectadas y mediante la desobediencia civil. Pero para esto también es muy importante eh, para nosotros tener espacios de confianza, espacios de apoyo mutuo, donde la gente vea que sus problemas individuales no son individuales, sino que son colectivos y que solo actuando en esta dimensión colectiva y organizándonos podemos cambiar las reglas del, del juego. Por otro lado, eh, la PA también es un movimiento apartidista, por lo tanto yo no estoy aquí eh, pidiendo el voto al, al partido X, pero estamos encantados de participar en foros como, como este, ¿no? sea cual sea el partido que nos invite, pues para decir eh, cuáles son, cuáles son nuestras, nuestras demandas. ¿Pasa, Sara? Bueno, ¿cómo nos estamos organizando? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora y lo que, es, y lo que estamos trabajando en el, en el futuro? Por un lado tenemos los asesoramientos colectivos, que son espacios semanales, donde... Eh, bueno, para muchos afectados es el primer contacto que tienen con la plataforma, aquí es donde hacemos el asesoramiento colectivo, explicamos las diferentes fases de proceso de ejecución hipotecaria, explicamos qué se puede hacer en cada una de estas fases, eh, damos herramientas a la gente para poderse eh, defender, resolvemos dudas, planeamos acompañamientos, etc. ¿no? Este es el espacio digamos, de, en el que nos encontramos con, con todos. pasas ¿no? ¿Pasa, Sara? Luego está la campaña de Stop Desahucios, que fue la campaña que quizá tuvo más visibilidad en La Paz, ¿no? que salió durante, durante mucho tiempo en, en los medios. Es una campaña que todavía continúa vigente porque todavía continúan habiendo desahucios. Desde que iniciamos la campaña en todo el país pues han, se han paralizado casi un millar de, un millar de, de desahucios. ¿Pasa, Sara? Ha pasado una cosa muy curiosa que no nos esperábamos y, y es que esta campaña de stop Desahucios se ha ido replicando en algunos lugares de Europa. ¿no? En, por ejemplo, en Alemania, hace un año y medio se crearon dos nodos de, de stop-desahucios con un nombre que todavía no somos capaces de pronunciar. También, ha, también ha, bueno, hay otro, otro nodo en, en Italia y desde hace ya varias semanas estamos en conversaciones con gente de, de Grecia, que no sé si sabéis, pero eh, la troika... Eh, una de las condiciones que tenía el memorándum que firmó Grecia era, firmar, era derogar una ley que protegía la primera, la primera vivienda a las familias que no podían afrontar el pago de la hipoteca. Esta modificación de la ley se prevé en los próximos meses. Entonces están eh, tanto los movimientos como organizaciones de consumidores y de todo tipo esperando que vaya una avalancha de desahucios y de gente que no sepa dónde dónde ir. ¿no? Y estamos un poco en comunicación para intentar pues, trasladar nuestra experiencia eh, desde la plataforma a, a ellos. ¿no? ¿Pasa, Sara? Bueno, el, nuestras victorias hacia la banca se miden eh, o son proporcionales a la presión ciudadana que podemos ejercer contra, bueno, en contra de ellas, ¿no? ya que no hay ninguna ley que, les obligue, que nos obligue a nada. Entonces, la forma que tenemos de, de, de, de organizarnos y que hemos ido modificando a lo largo de, este, de estos años son las negociaciones colectivas, ¿no? que son, eh, bueno, nos organizamos eh, con grupos específicos, por diferentes bancos y hacemos estas negociaciones colectivas donde eh, hacemos reuniones semanales, donde informamos sobre el proceso de, de negociación, eh, planeamos eh, acciones y acompañamientos de personas individuales que lo pidan, etc. Siguiente. Bueno, luego está el Scratch, que fue una herramienta. Que, que adoptamos de, de movimientos de Sudamérica, de, de Argentina, y que la, la estuvimos usando durante el proceso de tramitación de, de, la, de la ILP. Eh, bueno, Cuando, cuando hablaba de, de los objetivos de, de mínimos ¿no? y los objetivos de máximos, había una parte que era, que era el de democracia ¿no? y que tiene mucho que ver con el, con el de la ILP. O sea, si algo hemos aprendido en los últimos cinco años en la PA es que una de las principales trabas para conquistar nuestros derechos es que la democracia en nuestro país está secuestrada. ¿no? Y, y esto lo hemos visto de forma muy manifiesta durante la tramitación de la ILP, ¿no? donde conseguimos tres veces la cantidad de firmas necesarias, un millón y medio, todas las encuestas daban un apoyo masivo a las demandas de la PA y llegamos a un techo de cristal, que era la mayoría absoluta de la, del Partido Popular. ¿no? Cometieron la arrogancia de incluso eh, estar a punto de negar de, de no permitir que se, pudiera, que se pudiera debatir en el Congreso y, y, solo, y solo porque hubieron eh, mucha presión en la calle conseguimos que se tramitaran y, y posteriormente la, la tumbaron. En ese sentido, la PAN no es solo un movimiento eh, por un derecho parcial como es el de la vivienda, sino que también es un movimiento por, por, otra, por otra democracia. El tema de los Scratches es una herramienta que vamos a continuar utilizando y dentro de y dentro de poco pues van a haber eh, una ocasión única en la que recordar a la ciudadanía quién fue eh, el partido que estuvo bloqueando y continúa bloqueando la, la ILP y las demandas de mínimos de la, de la PA. Siguiente, Sara. Bueno, A la hora, de, a la hora de, de abordar los problemas de vivienda de las personas afectadas, nosotros siempre exploramos todas las vías, hablamos con, con los ayuntamientos, hablamos con los servicios sociales, hablamos con los bancos, enviamos cartas a los jueces… Cuando todas estas vías eh, llegan a, una, a un callejón eh, sin salida, eh, ...y las personas se encuentran eh, en la calle, desahuciadas... ...y no tienen ninguna otra alternativa de donde poder, donde poder vivir... ...desde la plataforma eh, con esta campaña de la obra social... Eh, ...acompañamos y defendemos a las familias que reocupan... ...sus viviendas para poder, para poder vivir... ...y también estamos, eh, hemos ocupado pues, 20, 20 bloques en todo el país... ...bloques que pertenecen a la banca, bloques que pertenecen a la Sareb... ...son, casi sete, son más de 700 personas que están realojadas... Y desde ahí negociamos con el banco, negociamos con la Sarep eh, un alquiler social que asumile para, para estas familias. Siguiente. Bueno, y como antes hablaba del, del techo de cristal eh, de las mayorías absolutas de Partido Popular y de, y de los partidos en general, eh, romper por abajo es una estrategia que estamos pensando para, para este próximo año y que pasa por interpelar a ...a otros niveles de, de la administración, en concreto pues a, a los gobiernos locales... ...y a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas... ¿no? ...que también tienen ciertas competencias derivadas de, de, de vivienda. En este sentido, en Cataluña, aprovechando que había una ley de la vivienda que lo permitía... ...hemos impulsado una campaña que en aproximadamente solo un mes... Pues ...hemos conseguido que 66 ayuntamientos aprobaran una moción y 36 eh, estén en proceso... Y que, y, que, y que permite que los ayuntamientos multen a los bancos que tienen pisos en sus municipios vacíos y los instan a que pasen a formar parte del, del, del parque público de viviendas del, de la ciudad. ¿No? Desde La Paz estamos haciendo el seguimiento de que realmente están haciendo este trabajo y están haciendo este, este, este seguimiento de los pisos y ya hay dos lugares, en Manresa y en Tarrasa donde se han empezado a multar a los bancos por, por esta cuestión. Y a nivel, y a nivel autonómico… Y a nivel autonómico, pues vamos también a, a explorar esta vía, porque hasta ahora se ha interpelado siempre al Partido Popular, como, como el partido que está gobernando a nivel estatal, pero también a nivel autonómico tienen ciertas competencias y también vamos a exigirles que no se van a ir de rositas, sino que también van a tener que hacer caso de la ciudadanía y vamos a exigir que, que hagan lo que estamos pidiendo. Y creo que ya está. Muchas gracias.